Soy Abra Brites, desde Paraguay. Hola, soy Susana Muchastegui, de Bariloche, la Argentina. Soy Roberto Tomás, de Cuba. Y los estoy invitando al sexto festival internacional de narración oral, El Cantar de las Libérulas. ¿Ustedes quieren saber qué tendrán este año para nosotros las Liberulas? Yo ya quiero saberlo. Allí nos vemos, les aseguro que escucharemos muchas cosas hermosas. Que nunca pueda parar la tradición ancestral de transmitir enseñanza con la narración oral. Ah, ah, ah. Por Facebook, por YouTube, con ese nombre. Los esperamos. Ya, Yogi Shakiré. Nos vemos pronto.